La idea de este video es hablar sobre los poemas de Tristan Sara. Vamos a hablar sobre poemas que fueron escritos antes de que Tristan Sara escribiera su manifiesto en 1918. Bueno, sabemos que Tristan Sara es el padre del dadaísmo, pero queremos remarcar que Tristan Sara no siempre fue dadaísta. Si todavía no has visto el video sobre los manifiestos dadaístas, lo puedes ver en mi canal, lo dejo aquí en las sugerencias para que accedas. Bueno, hay que decir que casi todos los escritores, casi todos los artistas, los pintores, los cineastas, antes de llegar a su obra cumbre, hacen y realizan un par de obras que están, eh, podemos decirlo, crudas. Todavía no llegan a tener las cualidades de sus obras póstumas. Eso le pasa también a Tristan Sara. A mí me encanta ver el cambio entre tener un gran sistema ideológico y no tenerlo. Tristan Sara es un buen ejemplo de cómo los artistas evolucionan y parten de algo básico para llegar a algo más complejo. Hay mucho camino antes de llegar a una gran obra de arte. Ya lo he dicho respecto a Miguel de Cervantes, cómo Miguel de Cervantes antes de llegar a Don Quijote tiene que hacer un par de obras que no son tan valiosas. Y como ejemplo de eso, pues hablé de Licenciado Vidriera, que es un video que también está en mi canal. Bueno, yo aquí tengo 15 poemas de Tristan Sara. Y en realidad no son tan fascinantes como lo que sigue. Eh, lo puedo ver en los títulos, miren, se llama Agua Salvaje, eh, Amiga Manier, Canción Antigua, Dudas, En el Camino de las Estrellas Marinas elegía, elegía para la llegada del invierno, he sembrado en tu cuerpo, amada, la flor. Son poemas muy sencillos. Básicamente no hay ningún título que sea extraordinario como lo que escribe en sus manifiestos dadaístas. Los manifiestos dadaístas son geniales, son absorbentes, son increíbles. Pero estos poemas, no, todavía no lo son. Son muy sencillos. Ok, hay un título que me gusta. Este título me gusta, dice... Si hubiese sido costurera o no, esto no me importa. Por desgracia, me gusta el título, pero el resto del poema me parece muy aburrido. El poema solo dice, Si hubiese sido costurera o no, esto no me importa. Amor provinciano al tanto con la vida literaria. Tu alma es tan pura y bien informada. Esta es la parte principal para el canto sentimental. Amor repartido entre visitas, con disilusiones y charlas, esperaba que te dijera con dicción mi declaración, que encuentre al instante el propicio para comparaciones adecuadas, versificadas según antiguas reglas como las flores del jardín. En la primavera se pasea en carroza, yo vengo a caballo, cantante de nuevas cuerdas del campo, y traigo al perro el ladrillo del atardecer que recibe a su rey vencedor con flores y mozas. La última frase es bonita, pero todavía no es genial. Todavía no es genial como los manifiestos dadaístas. De hecho, quiero que vean este poema. Se llama Introducción a Don Quijote. Dice, trote de caballo, ágil y veloz, me ha sido la vida. He sabido recorrer todo el mundo, solamente una muchacha ha sido mi amor. Y he dormido hasta muy tarde en las mañanas y el viejo caballo se ha disipado en pedazos, que serán roídos por gusanos y ratones. Mi amor, he aquí la sabiduría que no está en los libros. Quédate callada y junto a la mesa, y siga cosiendo. Yo te diré lo que te está esperando de ahí en adelante. Siga cosiendo mi pensamiento en un vestido de seda, hasta que te duelan los ojos, y serás novia, hasta que mi pensamiento será libre. No me parece la gran cosa. De hecho, no me parece un gran resumen del Don Quijote. No me parece una introducción al Don Quijote. Digo, me gusta la idea de pensar que la seda y las ideas se pueden coser y que hay una mujer encargada de coser las ideas. Pero a pesar de eso, no, no me causa mayor, mayor cosa. Los dos poemas que acabamos de leer son poemas tiernos, son poemas un tanto tímidos. Y bueno, hay tintes románticos y se está intentando algo nuevo, aunque no lo logran, no terminan de lograr las cosas. Se queda en un término medio que no llega a algo nuevo, no da un gran brinco. Vamos a comparar esos dos poemas con otros dos poemas escritos después de los manifiestos dadaístas. Vamos a comparar estos dos poemas pre-dadaístas con otros dos poemas que son meramente dadaístas. Les quiero mostrar el poema 16 que está en la última parte del manifiesto dadaísta. Simplemente dice ¡Aulla, aulla, aulla, aulla, aúlla y así se va toda la página. Y después de tantos aulla, al final solo dice que aún se parece muy simpático. Así de sencillo. Y su nombre, Tristan Sara. Es todo. Bien, yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye, ¿cómo te atreves a decir que aulla, aulla, aulla es un poema? Bueno, a ver, tiene valor, tiene valor. Lo primero que nos está dando este poema es que abre la pregunta. Abre la pregunta, ok, ¿qué es la poesía? ¿Cómo puedo decir que este poema es o no es poesía y entonces ahí, ahí ya nos está dando algo tristanzara nos está dando a pensar las cosas nos está obligando a reflexionar sobre qué es la poesía y luego nos está obligando a reflexionar sobre si un aullido y si la palabra aulla es poética o no es poética me pongo a pensar en, en, en Antonio artaud que si ustedes quieren podemos estar hablando de Antonio Harto en este canal déjenlo en los comentarios si alguno de ustedes quiere que hablemos de Antonio Harto yo les platico que Antonio Harto antes de que se suicidara porque se suicidó uno de sus amigos que lo fue a visitar no, no recuerdo si lo fue a visitar a un psiquiátrico o no recuerdo si lo fue a visitar a su casa pero resulta que se encontró a Antonio Harto enfrente de una pared aullando como un perro Antonio Arto, enfrente una pared aullando. Yo no sé si estaba desnudo, pero yo me lo imagino desnudo. Ok, todo esto que parece una locura, perfectamente puede nacer a partir de este poema. Aulla, aulla, El aullido de un perro, que es una expresión que nos parece incomprensible, nos parece salvaje, nos parece fuera de lo civilizado. Y aquí hay un poema que... Aunque se ha pensado que la poesía ayuda a darle virtud a los seres humanos, en este caso un poema está fomentando la rebeldía. Porque ustedes saben que dentro de los animales que representa la rebeldía están los perros, que son caminantes y que están, están en la ciudad, pero por otro lado están ajenos a todo lo que sucede en la ciudad. El aullido de un perro es rebelde. Este poema es rebelde. Porque solo pone aulla, aulla, aulla. Está rompiendo las reglas, está rompiendo lo cotidiano, está rompiendo lo que quieres ver en un poema y te está planteando y te está poniendo la realidad de un aullido que se repite un montón de veces. Es poesía. Aulla, aulla, aulla también es una broma. Por supuesto que sí. El poeta no tiene que ser sensibilidad, no tiene que ser timidez. No tiene que ser ternura y amor. También puede ser un bromista. También se puede estar burlando de los sistemas sociales. Bueno, yo quiero que por favor me dejes en los comentarios qué piensas de este poema aulla! aulla ¿Es poesía o no es poesía? Les quiero mostrar un poema que está en el último manifiesto dadaísta. Es un anexo y se llama ¿Cómo me volví encantador, simpático y delicioso? El título es genial, el título es extraordinario. A mí me da un montón de risa que se autoproclame encantador, simpático y delicioso. Yo a veces he llegado a decir esta frase en un convivio con amistades y en general les da mucha risa. Es, es bastante bueno este, este título. Voy a dar lectura. Duermo muy tarde. Me suicido en un 65%. La vida me sale muy barata. No es para mí, sino un 30%. Mi vida tiene 30% de vida. Le faltan brazos, unos bramantes y algunos botones. Un 5% lo consagro a un estado de estupor, semilúcido, acompañado de crepitaciones anímicas. Ese 5% se llama dada. O sea que la vida es barata, la muerte es un poco más cara, pero la vida es encantadora y también la muerte es encantadora. Hace unos días estaba yo en una reunión de imbéciles. Había mucha gente. Todo el mundo era encantador. Tristan Sara, un personaje pequeño, idiota e insignificante, daba una conferencia sobre el arte de volverse encantador. Por lo demás, él era encantador. Todo el mundo es encantador e ingenioso. ¿Acaso no es delicioso? Por lo demás, todo el mundo es delicioso. Nueve grados bajo cero. Es encantador, ¿verdad? No, no es encantador. Dios no está a la altura, ni siquiera está en la guía telefónica. Pero de todos modos es encantador. Los embajadores, los poetas, los condes, los príncipes, los músicos, los periodistas, los actores, los escritores, los diplomáticos, los directores, los costureros, los socialistas, las princesas y las baronesas son encantadoras. Todos ustedes son encantadores, muy agudos, ingeniosos y deliciosos. Tristan Sara les dice, quisiera hacer otra cosa pero prefiere seguir siendo un idiota, un farsante y un bromista. Sean sinceros por un instante. Lo que les acabo de decir, ¿es encantador o idiota? Hay personas, periodistas, abogados, amateurs, filósofos, que inclusive consideran los negocios, los matrimonios, las visitas, las guerras, los congresos diversos, las sociedades anónimas, la política, los accidentes, los bailes, las crisis económicas, las crisis nerviosas, como variaciones de dada. Como no soy imperialista, no comparto su opinión. Más bien, creo que Dada es una divinidad de segundo orden a la que hay que colocar simplemente al lado de las otras formas del nuevo mecanismo de religiones de interregno, la simplicidad. ¿Es simple o es Dada? Me parezco bastante simpático. Tristan Zara Este poema sí me parece una genialidad. Me parece increíble. Me parece que expresa perfectamente lo que quiere expresar. Su apatía, su burla, su sinsentido, está bien ejemplificado en cada una de las palabras. El mundo que termina por no ordenar nada, está bien dicho en todo esto. Al final, hay unos tintes de sentido común que terminan por llegar a ningún sentido, tal y como es el dadaísmo. Y por otro lado, es simpático, de verdad es una persona simpática. Y es de lo que nos estaba hablando él mismo. Entonces, es un poema logrado. Además, este poema tiene un lugar dentro de la tradición literaria. Porque el tema, el tema es nuevo. El tema son los porcentajes, el tema es la vida, el tema es la vida en las ciudades modernas. Y este tema no estaba antes en la literatura. Los temas de la literatura eran los héroes, las princesas, las despedidas, el romanticismo. Aquí no hay romanticismo, aquí solo es una persona que llega, se expone ante el mundo, no se conflictúa con el mundo, ve el sinsentido de las ciudades, el, el sinsentido de los sistemas de pensamiento, el sinsentido de la economía, el sinsentido de la religión, el sinsentido de la filosofía, y lo abraza. Lo abraza y lo abstrae en un poema. Está abstraído todos los insentidos en palabras. Quería hacer este video para que pudiéramos ver la gran diferencia cuando un artista ya tiene un manifiesto o ya tiene ideas a exponer, ideas con las que se está peleando, cuando ya tiene una meta, ya tiene un objetivo, tiene un planteamiento y cuando todavía no lo tiene. Tristan Sara, antes de tener el planteamiento del dadaísmo, tenía poemas bastante malos. Y cuando ya tiene la postura del dadaísmo, hace cosas sumamente innovadoras como los dos poemas finales que canalizamos. Yo espero que te haya gustado este video. Por favor, deja tus comentarios tus opiniones para entablar un diálogo. Si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete al canal.